el mejor software de animación 3D tanto gratuito como premium? A continuación te mostraré una lista exclusiva con los mejores softwares 3D donde puedes crear y animar personajes, animales, vehículos, criaturas y cualquier personaje imaginario. Es posible que en una carrera de animación digital los utilices, así que echen vistazo a este video. Revolution iClone. iClone es el software de animación 3D en tiempo real más rápido de la industria, que te ayuda a producir fácilmente animaciones profesionales para películas, previsualizaciones, animación, videojuegos, desarrollo de contenido, educación y arte. Integrado con las últimas tecnologías en tiempo real, iClone 7 simplifica el mundo de animación 3D en un entorno de producción fácil de usar que combina la animación de personajes, el diseño de escenas y la narración cinematográfica. Convierte rápidamente tu visión en realidad. Logra un rendimiento de animación dinámico y orgánico con una serie de transformaciones agregadas a accesorios o personajes de carne y hueso. Blender. Blender es la suite de la creación 3D, gratuita y de código abierto. Es compatible con la totalidad de la canalización 3D, modelado, montaje, animación, simulación, renderizado, composición y seguimiento de movimiento, edición de video y canalización de animación 2D. Blender es un proyecto público realizado por cientos de personas de todo el mundo, por estudios y artistas individuales, profesionales y aficionados, científicos, estudiantes, expertos en efectos visuales, animadores, artistas de juegos, modders y la lista continua. Blender tiene muchos tutoriales en línea y conceptos básicos de animación. Cinema 4D. Cinema 4D es fácil de aprender y muy potente. Es el paquete perfecto para todos los artistas 3D que desean lograr resultados impresionantes de forma rápida y sin complicaciones. Tanto los principiantes como los profesionales experimentados pueden aprovechar la amplia gama de herramientas y funciones de Cinema 4D para lograr rápidamente resultados sorprendentes. La legendaria confiabilidad de Cinema 4D también la convierte en la aplicación perfecta para la producción 3D exigente y dinámica. Lightwave 3D New Tech Lightwave hace posible que cualquier persona se convierta en artista y animador 3D. El software es asequible, completo, Fácil de aprender y usar y está bien establecido como uno de los sistemas 3D líderes en el mercado y para producir hermosos personajes originales en 3D, así como también anime increíble. Modo el potente y flexible conjunto de herramientas de modelado, texturizado y representación en 3D de modo permite a los artistas explorar y desarrollar ideas sin pasar por obstáculos técnicos. Modo es tu punto de partida para la exploración creativa. La compañía de juegos móviles UGA desarrolla exitosos juegos casuales basados en historias. Sus artistas 3D trabajan más rápido y mejor con el complemento conjunto de herramientas de modelado modo, lo que elimina la necesidad de dibujar. La interfaz de usuario de modo también marca la diferencia para los artistas 2D, ya que pueden sumergirse en el mundo 3D sin problema gracias a la interfaz de usuario amigable de modo. ZBrush 3D ZBrush establece el estándar de la industria para la escultura y pintura digital. Sus características te permiten usar pinceles personalizables para dar forma, texturizar y pintar arcilla virtual en un entorno en tiempo real que brinda retroalimentación instantánea. Cuando uses ZBrush, contarás con las mismas herramientas empleadas por los estudios de cine, los desarrolladores de juegos, los fabricantes de juguetes, los diseñadores de joyas, los diseñadores de automóviles o aviones, los ilustradores, los anunciantes, los científicos y otros artistas de todo el mundo. Clara.io Clara.io es una herramienta completa de software de modelado, animación y representación 3D en la nube que funciona en tu navegador web. Con Clara.io puedes crear modelos 3D complejos, hermosas representaciones fotorrealistas y compartirlas sin instalar ningún programa de software. Es el editor perfecto de Tree.js o Babylon.js para crear y afinar el contenido de tu juego en internet. Character Animator de Adobe Character Animator usa tus expresiones y movimientos para animar personajes en tiempo real. Es tan rápido que puedes transmitir en vivo mientras trabajas para sorprender al público en cada paso del camino. Convierte cualquier arte en un personaje animado con tu cámara web, impulsada por Adobe Sensei, importa arte desde Illustrator y Photoshop o empieza con plantillas de personajes integradas. Controla gestos como saludar con tu teclado o dispositivos MIDI. Los movimientos se pueden guardar como botones, por lo que son más fáciles de recordar que los comandos de teclado. Ahora conoces 8 increíbles programas de animación 3D que puedes experimentar. Las herramientas mencionadas anteriormente tienen características sorprendentes y te ayudarán a acelerar tu producción 3D. Como todas son útiles, prueba una de ellas según tus necesidades de diseño y disfruta los beneficios. Espero que esta información te haya sido muy útil. Y recuerden, si les gustó el video, no olviden dejarlo en los comentarios, dejarme un like y suscribirse.